Día de alberca Tengo mucho sueño Pero es día de alberca No puedo bailar hoy Bueno señores, día 4 de la cuarentena Son las 2 de la tarde Acabamos de subir Los últimos videos, los últimos blogs. Y ahorita Lo que estoy haciendo es que estoy trabajando En la nueva campaña de un cliente Y vamos a empezar Con un nuevo proyecto Entonces vamos a llenar todo ese mueble de las ideas porque vamos a empezar a hacer brainstorming eh, tengo un proyecto que quiero desarrollar desde hace un muy, muy buen rato entonces lo que quiero hacer ahorita es aprovechando que es un día un poco libre en tema de, de proyectos y ya vamos un poco adelantados con los blogs, vamos a juntar este con el de mañana porque va a ser muy corto realmente, pues no te puedo mostrar mucho de lo que estoy haciendo porque pues te digo es un proyecto y este, pues voy a aprovechar para meterle crán a esto porque ya quiero desarrollarlo y pues ver si lo podemos lanzar antes de regresar a México. Estaría increíble, pero pues vamos a ver cómo, cómo surge, ¿no? Bueno, amigos, ya casi acabamos. Este, ya va bastante adelantado el proyecto, como podrán ver. Está. Pues bastante bien. Ahorita lo que estoy haciendo es un canvas, de un modelo de negocios canvas. Entonces estoy trabajando como las áreas que hay que, que este, empezar a hacer para que esto salga adelante. ¿Saben cómo? Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Va agarrando bien. Y pues bueno, este esta es la comida ahorita. Es ensalada de atún. Todavía no está revuelta, se ve medio iu. Pero está muy buena. Entonces... Ahorita, pues, aquí tenemos todo el relajo. Y ahí vamos, ahí vamos. Eh, ¡provecho! Amigos, tenemos un problema. Acabamos de subir los últimos vlogs. Y me acabo de dar cuenta que me acaban de tener un reclamo por derechos de autor. O sea, esto no afecta en el hecho de que los, lo puedes escuchar. Les platico qué fue lo que sucedió. Yo tengo una lista de videos... Que según estos son videos sin copyright. O sí, de, sin derechos de autor. Entonces, este problema surge porque uno de los videos que está en esta de aquí. Que hizo YouTube. O sea, este video está esto está hecho por YouTube. Y uno de los videos que están aquí son los que... O sea, por esta esta cosa de aquí. Estas personas son las que se dedican a, a hacer la música. Y el punto es que... Entonces pues ya nada más para acabar el video de hoy te quería platicar como acerca de las cositas que, que quiero hacer. Hice un post-it, tenemos toda la información y todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Una de las cosas que quiero hacer, aprovechando que estamos en cuarentena, es mejorar mi relación con Dios, mi relación conmigo y mi relación con mi cuerpo. Últimamente pues he empezado a ir al alberca más seguido, no, no dejar de ir. Intento comer bien, por ejemplo Hoy no comemos bien, pero Qué asco, está todo grasoso Pero algo súper padre que pedí es, Esto lo siguen vendiendo en Filipinas Y me entristece mucho porque me acuerdo Que eran mis cosas favoritas en México y lo dejaron de vender Son las famositas Popcorns Que son mini boneless De, de KFC, cosas deliciosas Entonces Me trae muchos recuerdos de mi infancia Esta cosa, por más asquerosamente Grasoso que se vea que probablemente lo está, me está haciendo agua a la boca. Estuvo delicioso. Um, también en el tema de la profesión, pues me gustaría como enfocar un poquito más al tema de, de, de los proyectos que yo ya tenía pensado, que como ya lo verá, como lo viste ahorita, pues, me he estado enfocando y es algo que quiero empezar a desarrollar, aprovechando que tenemos este tiempo libre. A, a las 6 de la tarde hay un rosario, voy a empezar a ir al rosario cada, pues, todos los días, es a las 6 de la tarde, entonces, pues, para ir y, y estar teniendo mi conexión espiritual un poco más, tenerla más presente, porque la he estado olvidando mucho. Desgraciadamente es el intro del canal que, pues, es, número uno, es muy largo, número dos, pues, no, no hablo tanto de mi experiencia en Filipinas y no es de lo que quiero hablar, o sea, quiero utilizar este medio para hablar de varias cosas no solamente de mi experiencia en Filipinas entonces voy a tener que cambiar el intro, además de que tuve un pequeño problema con derechos de autor no sé por qué, un men declaró que su, la canción era de él, y pues no es cierto, es de dominio público, entonces el nuevo intro probablemente ya salió ahorita, si no probablemente no hubo intro en este video, ya lo viste y pues nada, creo que sería todo, entonces eso es todo y pues muchas gracias, nos vemos mañana importance than our relationship with the Father. Our Father, who art in heaven, holy be her name. your name.